¿Con, con qué que con qué seguimos con chisme porque usted está en chisme usted aprendiendo a la eh, familia. pero no eh, seguimos con un chisme de una pareja, de una oh, pareja real. oh de una de otra pareja de una expareja okay. eh, una persona unos un artistas gran pareja Ana Carolina y musicólogo cómo que, que era? Se, era porque ya ella, ella lo declaró como con el con borrarse el tatuaje que se hizo eh. la modelo y presentadora de TV Ana Carolina se borró el tatuaje que tenía el nombre de su expareja el artista urbano musicólogo el libro así lo difundió a través de un video en las redes sociales que se ha hecho viral el tatuaje que decía musicólogo por ahí ustedes saben dónde estaba ¿Eh? No, nosotros no sabemos dónde está, dónde era que estaba. ¿Cómo, gustaba? ¿Dónde era que no, estaba? Ahí, no, pues, si no. tú no sabes dónde te tenía Ana Carolina y tatuada, no no ¿Tú, tú vienes, pregunta que ¿Dónde ¿Dónde dos tú vienes, Pero que estaba Ahora sí. Viene pregunta. ¿En qué busco yo mirando para allá? ¿Cómo yo Eso eres tú. Ella sabía. No, no, no. Eso está. Todo el mundo sabía dónde estaba ese tatuaje. Todo el mundo sabía Mentira, dónde estaba ese no tatuaje. Sabía pero, pero, bien, pero, ¿por, ¿Por qué viene la rotura de ellos? Porque tú dices que ellos rompieron. Rompieron. Y en una entrevista que yo lo vi no hace mucho, él hablaba de su esposa. Sí, pero esposa. yo creo que borrando ese tatuaje no, no hay más nada que buscar. Pero ¿eh? también, borrarse un tatuaje no quiere decir que solo lo borrado de corazón. No, espérate. Pero de su vida espérate. sí. Espérate. Del corazón. <ríe> no, no, no, de su vida no, vida no, sí. no, no, no. Ah, no, no es no. un halago. Ay, qué lindo pejecito. Te borraste el nombre mío. <ríe> No, ya, ya hay problema. El pinto sabe de No estoy recomiendo a ninguna pareja que se tatúe el nombre no, de nadie. No, ni yo tampoco. Yo, no. eh, porque la vida bueno, tiene escucha, circunstancias. Escúchame. ¿eh? Cuando yo sea, no sea un así. hombre adinerado, si Dios me da la oportunidad, yo me haré eh, un tatuaje en la frente con el nombre de mi madre. Ese sí. toda a la, la, la vida tú puedes llevar. Margar es, a vale, ¿sí? la más dura. Ahí en la <ríe> porque, <ríe> porque si Dios me la dio grande, aquí atrás, atrama? Tengo que coger la de pizarra. <ríe> Los Ahora, ellos. yo no dudo nada del mundo del artistaje, porque esa gente, por llamar la atención, hacen de todo también. No, no, pero no, que yo siempre he dicho, no sé si soy yo que estoy equivocado, pero el sonido negativo no le conviene a ningún artista. ¿A nadie? No. Sí, si no, no, pregúntenle a nuestro amigo Omega, sí. a ver si la parte negativa le, le, ha, sumado, subir, no le ha sumado, si mm. ha tumbado a la Hazard con eso. Para nada, más para abajo no, todos no, no, los días. No, yo, yo pienso que ya musicólogo y Ana Carolina son dos empresarios, dos, dos gente que tiene su cuarto, que, pueden que Y creo que tienen un hijo en sí, común. Sí, tienen un hijo en sí, común, sí. Común, sí. sí ellos, eso hay que Pero cuidao, Ella quiere ser más liberal que a mí. Cuidado si Ana Carolina está buscando la estrategia de Alessandra de tumbarle, porque recordemos que el musicólogo está trabajando un tema con él, con Ymelimel, algo internacional. Y está aprendido ahora, y entonces ella busca en estos momentos no, no, no, llama va, la atención va, con vamos eso. Vamos a recordarle a la gente que Ana Carolina llegó con más dinero y con más fama en ese momento que musicólogo. Sí. sí. Ella fue la que le inyectó dinero a la carrera de musicólogo. Vamos a estar claro ¿eh? Paga aquí la gente, igual que en la política, se le olvida todo rápido. No, no, pero ¿Eh? él siempre ha sido ¿Eh? sólido, porque ¿Eh? no es un muchacho que anda metido en dimes y diretes, ni explotando dinero. Es firme. Tú ves una, eh, un tipo educado, con disciplina. Es que lo que tener? de que ella le encontró infidelidades. Por fue que eso, fue es eso. ¿eh? ¿Eh? ¿Qué habrá pasado? Mucho tiempo ella embarazada, problema? en la casa, la cuarentena, tú sabes. Y un pero embarazo bueno. delicado que ella sí, tuvo. Sí, sí, muy delicado, muy delicado. Sí. En última hora se vio como a intensivo sí, ¿no? intensiva sí, sí, él estuvo ahí todo el tiempo. ¿sabes? No ¿sabes tú que son son, son cositas cosita que se le olvidan a las damas a veces. Hombre, ah, oh, eh, eh, eh. fue, fue? Ah, pues ya habla. ¿Cómo fue? No, que ah. las mujeres entonces ahora son las malas. Ah, ya, pues ya no estábamos hablando, ya ni buenas tardes, dijo. <risa> tú ves, como que le pica la cosa. Ella no tiene gusto de saludarte. Ella no lleva a estamos como en chisme. Pero no, no, no, no, no. Que no, no, no puede. Ah, ¿por qué tiene que ser el hombre? No, no, por qué no tiene no, que no, ser No, no, no, porque vamos a estar claro, señores. No se puede eso. No, ella le encontró infidelidad a él y él lo publicó y, y le hicieron preguntas y dijo que sí. ¿Cómo? ¿Cómo dije? Sí, porque en la entrevista con Jessica salió de que él le había sido infiel. Y ella dijo que Jessica se agarró de, del momento. Para sacar la entrevista. Ella no le fue fiel. Eh. No, mire, oh. eh, en Sin Tabú le hicieron esa entrevista uh -huh. y él habló de eso. Acuérdense que ella, en el tiempo de embarazo y se vio muy grave, ella es ahora que está saliendo a sí. un ching a la calle porque ella no salía antes. El que andaba en Teteo era él. Era ella, ¿verdad? Claro. Bueno complicada la situación eh qué fue lo que ¿Qué? se hizo ¿al es un flaco ahí eso como una flor como una flor como una flor para tapar una mariposa la vaina. una cosa rara ahí no no es un pez yo creo que tiene la cola atrás bueno. <risa> sí. dios mío yo, Amable está enfocado mucho en, en descifrar y tatuar. Dios quiere no descifren en su casa Amable ¿Eh? <risa> Bueno. Señores, no, esto, esto de pareja popular es un problema, es un problema. Ya sabrán ellos lo Yo que no pasa. Yo no veo la esposa del Lapa nunca ni la he visto. Yo nunca he visto la esposa de, le, la la la esposa de, la de la alfa tampoco. ¿Tú sabes que y lo que, es que le conviene, que conviene, conviene a los tampoco. artistas? Casarse con personas que no sean de la farándula, Que no estén en, en, porque en el entretenimiento. Se le sube porque que cada uno, porque por ejemplo ella pudiera buscarla para grabar un video de un reggaetonero enemigo de él y él no va a querer, pero ese es su trabajo. ¿Tú ves? Sí. Pero si se buscaran mujeres de otro tipo de, de vida, eso no pasara. Claro, eso es, cierto. es así, es así. ¿Qué usted dice de eso? Vamos a una pausa y cuando retornemos, está con nosotros Yocali, artista urbana. Nos va a hablar de sus proyectos y sus canciones aquí, ¿eh? de, la parte, de la mano de Moreno Barbita. Es eh, nuestro personal, no quiere a uno ya ni faraón, pues, imagínate. <risa> y faraón ni no, ahí anda. Légale, so, yo tengo fotos de todo ahí cuando ellos estaban en mala. Yo la segundo a todos. Señores, volvemos en una? breve.